lo bloque que lo habéis tocado ya, el del de, de, el de liderazgo, que me parece súper interesante, sobre todo por el estudio este que, que comentaba en el texto, que sobre el perfil competencial de mujeres directivas en, en, en entidades de economía social y solidaria, pues es decir, en, en parte del tercer sector, eh, me parece interesante esta di diferenciación entre competencias blandas, estas que uno trae de serie y que tienen que ver con pues, yo que sé, ser capaz en, en, en situaciones cotidianas, en temas de comunicación, en temas sociales y las competencias duras que se refieren a, a la formación que uno, que uno pueda acceder o, que, o la experiencia que, que, que tiene a lo largo de su reserva profesional. Bien, y aquí la cuestión interesante, que ya la habéis, la habéis tocado de, de refilón, es que las mujeres en ese estudio creen ser más competentes en habilidades eh, blandas que las, que, las, que las duras, ¿no? Y esto da lugar a un determinado estilo de liderazgo, que tiene una parte positiva, y os lo voy a leer, que lo tengo aquí delante. Una de las mujeres decía, las mujeres atienden a lo reproductivo, las relaciones, tener las cosas a tiempo, que todo el mundo esté bien, todas estas cuestiones que no están en eh, la agenda visible. Hay menos aspiración al crecimiento, las perspectivas suelen tener más relación con la calidad del trabajo que con la cantidad. Y como negativo... Pues decían que a la hora de la toma de decisiones u otras acciones de visibilidad, las mujeres se sienten un poco más retraídas. Las mujeres intentamos llegar al consenso por el miedo a equivocarnos y eso nos hace dar un paso atrás. Eh, las mujeres necesitan mejorar su alto nivel de autoexigencia, la gestión de conflictos, el empoderamiento, la autoconfianza. Es decir, este tipo de competencias que se le suponen a los hombres. Entonces, me, inter me interesaba esta cuestión porque las propias mujeres se perciben... Vale, utilizo la expresión percepción. Se perciben a sí mismas como más competentes en un determinado tipo de, de aptitudes que en otros, que se asocian normalmente a los hombres. Y la, la pregunta que os hago es, si os sentís identificadas con la percepción que tienen las mujeres de sí mismas en este estudio de, de, de REAS, ¿Y a qué creéis que se debe esa percepción? Que son cosas que ya habéis, igual habéis tratado un poco por ahí Pero ya por meternos en, en harina directamente en, en, este, en este tema ¿Vale? Compartís esa percepción de que las mujeres seis buenas en las relaciones directas En cuidar a las personas Pero igual os cuesta más un poco tomar decisiones Según qué tipo de cosas ¿Esto lo veis así? Bueno, en vosotras y en general en el sector, o en, por lo menos en el algunas, sector que conocemos, aquí no está aquí Pues algunas sí y otras no Quiero decir que es que, o sea, vamos a dejar de encorsetar las cosas en función de si somos hombres o mujeres. Es decir, es posible que, bueno, como decía antes sichiar por el tema de, de, de tener un perfil a veces de, de cuidado, hayamos desarrollado unas determinadas habilidades o competencias, ¿no? Pero, hombre, ya vale de, de decir eh, que las mujeres eh, tenemos más eh, capacidad de llegar a consensos eh, y de no tomar decisiones eh, algunas, y otras, no. No, yo no me identifico nada. ¿eh? O sea, la, la pregunta directa que nos hace Roberto, te identificas, yo no me identifico. O sea, creo coincido mucho con Salvia. O sea, al final, mmm, yo no quiero entrar en esta dicotomía del hombre sabio que tiene en su poder el, lo técnico y la sabiduría, y la mujer que entra a la asertividad, el consenso. A ver, yo creo que eh, las mujeres... Tenemos, las mujeres que estamos en puestos directivos, tenemos doble tenemos ambas competencias y habrá quien no las tenga, ninguna de las dos, o más unas que otras. Desde luego, eh, a mí me ha sorprendido mucho todo lo que se refiere a la toma de decisiones, porque creo que, que, que tomamos muchas decisiones. Creo que las profesionales que están en atención directa, más digamos en la base, toman muchísimas decisiones en relación con la persona a la que acompañan. Entonces, no me identifico ni por mí ni por mi equipo. O sea, yo creo que, que, las, que las mujeres eh, están tomando decisiones que tienen una parte y, desde luego, no siempre consensuamos. Porque también tomamos decisiones en solitario, ¿no? Tomamos decisiones que a veces son difíciles en nuestros puestos de dirección y, y que no siempre podemos consensuar. O sea, yo comparto mucho lo, de, lo que dice Salvia. O sea, eh, esta idea de... Luego ya hablaremos, si quieres, del estilo de liderazgo, ¿no? De, de si hablamos de liderazgo femenino... Yo creo que hablamos de un estilo de liderazgo que estamos buscando todas, que queremos desempeñar, que es muy diferente al estilo de liderazgo tradicional, porque hemos sido durante muchísimos años subordinadas y ya sabemos lo que no nos gusta. Entonces, eh, eh, lo que estamos desarrollando y estamos poniendo, digamos, eh, al servicio de nuestra dirección, o de, lo que, de, de nuestro trabajo en dirección, muchísimas competencias que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años en los que veíamos a otros dirigir y no nos gustaba, pero hemos integrado perfectamente unas competencias que tienen que ver también con la claridad, con la transparencia, tiene que ver estar muy cerca de las necesidades y los retos que estamos viendo en nuestro entorno y eso estamos, estamos empapándonos de eso y estamos respondiendo desde el ejercicio de nuestro liderazgo en esa línea que no nos importa además exponernos, porque el liderazgo tradicional es mucho más eh, ojo, no te equivoques, el éxito, el objetivo, el resultado. Bueno, yo creo que a lo que vamos en el sector son organizaciones más flexibles que requieren eh, impulsar talento y que y requiere respuestas en las que tú tienes que buscar un trabajo en equipo. Eso genera cierta desasosiego cuando el estilo de liderazgo es tradicional. Cuando queremos otro estilo de liderazgo que puede ser más identificado con lo que nos decía el estudio de REAS, pues estamos más cómodas, ¿no? Pero porque yo creo que sabemos, cuando ya estamos en este punto, yo creo que sabemos mucho más que suponer si lo que queremos hacer. No sé si esto comparte también Carmen y, y Salvia, ¿no? No, yo no, no me identifico tampoco. A ver, y luego, no sé, el resto cultural y social, ¿no? Si tú te ves así es porque igual antes te han visto así, además te han contado que te ven así, y entonces tú al final te lo acabas creyendo muchas muchas veces, ¿no? Y luego yo no estoy de acuerdo aquí, porque dicen, las mujeres intentamos llegar al consenso por el miedo a equivocarnos, ¿no? El consenso como debilidad, ¿no? No puede ser, el consenso es un valor uh -huh. y es una opción muchas veces, ¿no? Que tú te das clara la decisión. Igual la compartes porque crees que tiene que ser así, ¿no? Porque es un, un funcionamiento mucho más democrático, ¿no? Y no del puño en la mesa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo... Que... Bueno, perdón, sí, perdón. no, no, sí, que... no, no, no, ya había acabado. Iba no, a volver a decir lo mismo. No, como decías tú, o sea, el, eh, considerar que consenso y decisión es contradictorio, mm. o sea, es una imagen ya de hacia dónde vamos, ¿no? Y cuando yo antes hablaba de ética y estética, centrémonos ¿En dónde estamos, por favor? Sí. ¿No? Porque, porque a ver si con, con todos los análisis que estamos haciendo no estamos reproduciendo estereotipos sí. que, que, como decía antes Itziar, en realidad son estilos y formas de liderar. Pero esas formas de liderar las puede eh, eh, se le pueden adjudicar tanto a hombres como a mujeres. Porque aquí también conocemos hombres líderes con un modelo de liderazgo más desde el consenso y más desde la relación y hombres con un estilo de liderazgo tradicional y mujeres con un estilo de liderazgo tradicional que hayan llegado ahí por emular sistemas antiguos eh, que, que gestionaban hombres pues es posible pero que existen que uh -huh. no por el hecho de ser mujer ya de por sí hay un, un modelo de liderazgo más desde la participación más desde el consenso más desde no desde lo democrático que, bueno, por ponerlo en, entre comillas, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que como las mujeres hemos llegado a la dirección más tarde que los hombres, creo que hemos podido acceder y hemos podido ir echando en nuestra mochila ese estilo de liderazgo que es el que queremos desarrollar, ¿no? El que, el que no es el del puño en la mesa, sino es el afrontar los problemas, compartirlos, buscar soluciones, a ser posible en conjunto, pero no... no digo como un final del camino, ¿no? De haber llegado también... Más tarde, sabiendo muchas otras cosas y sobre todo sabiendo tampoco, también lo que no, no, no nos gusta y no queremos, ¿no? Que yo creo que eso también es importante. Yo en una cosa que sí estoy de acuerdo es en el tema de la visibilidad. Sí es verdad que a las mujeres nos cuesta más. ¿Por qué nos cuesta más? Bueno, pues porque igual el nivel de, de, de exigencia, autoexigencia, como decía Salvi antes, pues es mucho más alto. Porque dices, bueno, a veces oyes cosas que dices, joder, ¿no? El juzgarse y el, y el que te juzguen, yo creo ¿no? que lo hemos también Y, antes. y otras veces porque realmente no queremos salir en los medios también. de comunicación. También. Igual es que no eh, realmente no queremos o, o, no, bueno, o no necesitamos esto, ¿no? La estrategia no tiene que pasar necesariamente, por eso siempre. ¿no? Claro. No, igual es que realmente hay veces que, bueno, pues... ¿no? Y, y no tenemos por qué ir dentro del mismo camino todo el mundo, ¿no? a veces sí. las cosas son más simples de las que lo hacemos ¿no? sí. pero yo un poco por, por no sé, o sea, creo que en este contexto de si las mujeres tenemos unas competencias diferentes a los hombres, pues bueno, algunas tendremos seguramente ¿no? sí, al seguramente pues, porque al final, somos al diferentes también, ¿no? ¿no? Eso es. pero en liderazgo creo que hay cosas que tienen más que ver con el modelo y con el estilo que con el género